Módulo académico de aprendizaje, metodología de la investigación, unidad didáctica 1, definición de la propuesta o anteproyecto de grado. Muchos de los desarrollos científicos y tecnológicos con los que contamos en la actualidad se han derivado de la curiosidad y de la imaginación de personas que han buscado resolver problemas que parecían imposibles de resolver o cuya solución no se veía viable en su tiempo. Fue a través de la construcción de hipótesis ingeniosas y de la voluntad de descubrir cómo funciona la naturaleza y cómo se puede transformar que hemos llegado al nivel científico y tecnológico que tenemos. Este proceso que se ha ido estructurando y estandarizando a través del tiempo y de la experiencia que ha dado lugar a la investigación como forma organizada y estructurada de alcanzar el conocimiento y de descubrir nuevos conocimientos.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 La segunda y tercera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas determinando los diferentes tipos de investigación y eligiendo el tema y planteando el problema, las cuales abordan los aspectos específicos de la temática. Y finalmente la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 3, reconociendo lo aprendido, que presenta la revisión de los saberes adquiridos.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 Aprendizaje y evaluación que servirán para desarrollar aptitudes para la metodología de la investigación desde el abordaje de problemas de estudio teóricamente situados.